¡MIRCHOUSE! ¿QUÉ? Se está, Se está acabando, acabando el evento ¡Gózate, Gózate lo que, que queda! <risa> Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos a este video en el que vamos a revisar qué es lo que ha pasado en Respawn este mes. Así que empecemos con las novedades que nos ha traído el juego. <risa> Y bueno, de lo primero que vamos a hablar es de la colaboración de Digital Legends con Papá Noel, con Santa Claus, porque es que de verdad se la está rifando, está regalando todo tipo de paquetes y armas que de verdad son muy OP Las está dejando en oro Cada semana prácticamente hay nuevas ofertas Así que eso está bastante cool Equilibra bastante el multijugador Y deja que los novatines puedan jugar de una mejor forma Y no simplemente que los violen en el multijugador Porque eso es lo que pasaba antes pero bueno, como ustedes ya saben, sus opiniones son las que más importan. Así que díganme, ¿qué les parece esto? ¿Qué les parece que estén regalando muchas cosas todas las semanas? Si son de los que compraban paquetes o no. Igual, coméntenlo allá abajo, coméntenmelo para saber qué opinan ustedes de esto. Y bueno, compis, la verdad es que esta vez sí tenemos que agradecerle a Digital Legends, a los creadores del juego, porque se están pasando con estas recompensas tan épicas. Y bueno, hablando de pasarse, la verdad es que el aburrimiento nos tiene locos estos últimos días porque ya todos nos hemos pasado el evento. Bueno, si no todos, la mayoría ya nos hemos pasado este evento. La verdad es que estaba bastante fácil. Ustedes díganme en los comentarios qué opinan de este evento y si no lo han pasado, ¿en qué nivel van todavía? Yo creería que todos ya lo hemos pasado pero bueno los que no lo han conseguido la verdad es que les recomiendo bastante pasar el evento porque está bastante cool y las recompensas valen mucho la pena. Y bueno ya para acabar lo último que tenemos como una gran novedad es que los bugs de espadas ya no sirven de absolutamente nada, ni el bug de inmortalidad ni el bug de velocidad. Y bueno por si estás completamente perdido y no sabes un comino de lo que te estoy hablando, pues simplemente ve a ver este video de acá arriba donde te enseño que era el bug de velocidad, no de velocidad no, de inmortalidad de espadas. Ahí prácticamente te enseñaré cómo hacerlo, aunque ya no sirve para absolutamente nada, solo para que te informes y sepas cómo era el juego antes. Y ya esa sería la última gran noticia, la última gran novedad que tuvimos este mes, los bugs de espadas ya no sirven, la verdad es que es un alivio por una parte porque algunos se abusaban mucho de eso y es una lástima porque yo lo usaba, la verdad es que yo lo usaba para pasar los eventos más rápido, no abusaba de estos bugs pero sí los usaba para pasar los eventos más rápido, la verdad es que eran muy buenos para pasar los eventos. Así. Y bueno ya para terminar compis sigamos con esta sección en la que vamos a hablar de contenido de respawn que está bastante interesante en el que les voy a recomendar Diferentes canales, diferentes videos en los que ustedes también puedan estar interesados Y pues empecemos con el video de Zetax YouTube En el que nos habla de cómo ganó un sorteo en el canal de H Games. Que si no conocen a H HGames antes solía ser un youtuber de respawnables, pero se pasó a Free Fire y ahora tiene millones de seguidores y todo eso Y pues nada, ahí en ese video Zetax nos cuenta su historia de cómo consiguió ganar un sorteo Que la verdad no era, no era tan fácil conseguir un, un paquete de esos sorteados por H Games. la verdad es que no era tan fácil pero bueno, ahí nos cuenta su historia, algo vergonzosa sí, pero está muy bien y su video es bastante cool. Así que se los recomiendo si no conocen a Zetax, que me parecería muy raro, pero bueno, si no lo conocen vayan y se suscriben a su canal. Y el segundo canal que les voy a recomendar el día de hoy es el canal de mi compi Ian714. La verdad es que sus videos son bastante útiles. El último video que subió fue un video hablando de las mejores comunidades en Respawn actualmente. Así que nada, les recomiendo mucho su canal por si aún no lo conocían. Y bueno ya para terminar les voy a recomendar dos canales, el primero es el canal de McDavis que está bastante cool, sube contenido de respawn como todo el contenido que les voy a recomendar Y la verdad es que es bastante original el contenido que sube así que se lo recomiendo mucho Y el segundo canal que les voy a recomendar, el segundo canal de esta última parte. Es el canal de mi compi. Gascum. Su contenido me sorprendió bastante. Porque está bastante bueno. Así que les recomiendo. Esos cuatro canales que les dije. Vayan y se suscriben. La verdad es que son bastante buenos. Y nada chicos. Si les gustó este video. Simplemente suscríbanse. Denle un like. Y nos vemos hasta la próxima. Ya saben que me pueden seguir en Twitter. y Suscríbanse, así que nada Un saludo a todos, un saludo a los viejos Y nos vemos hasta la próxima